que se llama Retomando la Paz en el Ser. Entonces voy a tratar de hacer como un poquito una introducción al tema y después hacer más que nada prácticas de meditación, para ir ayudándose a volver a, a retomar la fuerza desde adentro, que me ayuda a mí a, a lidiar y a, a estar más liviano, y a reconocer que hay formas diferentes de, de afrontar las cosas. Entonces, para empezar, quería hablarles un poquito de, de, sí, de la forma en que estamos sintiéndonos ahora, porque fue un cambio repentino y ya ha sido, no era solo un cambiocito, fue un cambio de toda la humanidad y además de eso ha sido un cambio largo. Todos pensábamos que, que iba a ser, bueno, primero dijeron 15 días, después dijeron un mes y ya llevamos un mes y, y dos semanas. Y, y, Estamos viendo hasta cuándo. Ya poquito a poquito empezaron a abrir ciertas cosas, pero el cambio ya no hay retroceso. Todo lo que estamos viviendo eh, nos está trayendo a un nuevo estado, una nueva normalidad, que le dicen. Y entonces genera mucha incertidumbre. hay un, un, No hay certeza de nada, porque uno no tiene... La, la seguridad de cómo van a estar las cosas en el futuro, ni siquiera ahorita en este momento, en muchas de nuestras condiciones laborales, condiciones de salud y muchas de nuestros accesos a cosas han cambiado muchísimo en este tiempo. Entonces, eh, yo quería primero que uno prestara atención a cómo todo eso en realidad me, me ha estado haciendo sentir, porque en realidad a mí ha sido como. Hay días de días, ¿verdad? Entonces, ha sido a veces como un una montaña rusa. Uno tiene espacios tranquilos, que uno está ahí sintiéndose que está logrando manejar todo y de repente un bajonazo y después, ¿verdad? Y hay mucha ansiedad, que es como debido a esa incertidumbre, que no hay certeza de, que, de qué va a pasar en el futuro, que es más que nada el sentimiento de no saber de, de, de qué que va a estar aconteciendo. Entonces, esa incertidumbre también puede ser un instrumento para un cambio, para retomar las cosas que realmente son importantes para mí y que yo no le estaba prestando tanta atención por estar ocupado en muchas otras cosas también. Entonces, sentir ahorita que todo eso que estoy sintiendo y cómo estoy lidiando con todo eso está bien. Para mí eso ha una de las cosas que también cuando Mariano habló en la, en la clase de la ansiedad y cuando he estado yo repitiéndomelo cuando voy en esos bajonazos de la montaña rusa, porque las cosas cambian rápido, ¿verdad? Entonces, saber que lo que estoy sintiendo, lo que está pasándome, lo que estoy experimentando, está bien sentir. Está, está, es la parte del proceso de lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Entonces, hay que darse ese permiso de decir sí, de, va a haber momentos en que no voy a estar tan feliz, y hay momentos en que voy a sentirme asustado, voy a sentirme triste, pero entender que eso no es para siempre, Y además, como también habíamos estado hablando con Marían, es de que el proceso que estamos viviendo con humanidad casi como un duelo, que la vida que conocíamos terminó, y ahora es una nueva forma de vivir que vamos poco a poco aprendiéndola y reconociéndola y adaptándonos, lo bonito es saber que el ser humano tiene toda la capacidad y ha tenido a lo largo de la historia demasiados cambios. Demasiadas veces han pasado estas cosas, solo que nunca nos la hayan pasado a nosotros. Entonces saber que esa capacidad sí está en nuestro propio ADN espiritual, físico de todo tipo. Somos un, un ser que, que tiene la capacidad de, de, de levantarse y volver a, a retomar las cosas, de adaptarse bien a, a los cambios solo que entonces tengo que descubrir cómo, y poquito a poquito. Entonces saber que estaba ese proceso de duelo, porque estoy dejando atrás un, una normalidad que yo conocía, un estado de confort que yo ya tenía y que estaba por sentado y un sentido de seguridad de cosas que yo había puesto como, como mi, mi sostén, que ahora están cambiando. Pero saber que hay nuevas y que yo voy a estar eh, aprendiendo de todo esto trae como como un poquito más poco a poco retomando estabilidad en mí entonces para mí lo primero es saber que ese estado de vuelo tiene varias etapas entonces primero uno es como que no se lo cree que eso fue lo que nos pasó en las primeras semanas entonces uno seguía saliendo seguía haciendo cosas y bueno cada uno está su proceso verdad Los, de, y, y no es necesariamente que va a pasar todo paso uno paso dos pero después ya uno poco a poco lo va asimilando y ya el tercer paso es aceptarlo y ver qué se hace con lo que tenemos. Entonces, para aprender y pasar al tercer paso, esa etapa de, de adaptarse, eh, muy bonito es también empezar a, a entender cómo puedo yo dejar de hacer cosas que ya estaba acostumbrada a hacer, pero que en este momento se han eh, multiplicado y que han estado in, internamente afectando mucho mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos. Y es que afuera, todos en este momento, estamos con mucho miedo. Y mucho de ese miedo se transmite en todo lo que leemos, en todo lo que se publica, en todo lo que se comparte. Entonces, las cosas que estoy recibiendo, las imágenes que veo, las cosas que escucho, por todos los sentidos físicos me está entrando mucha información que lo que hace es alimentar ese miedo. Entonces, darme cuenta también de que muchas cosas que estoy sintiendo de ansiedad han sido influencia, no necesariamente de mi propio patrón de, de razonamiento, sino que viene de la influencia de afuera. Entonces, es ahora, en este momento, para mí, la oportunidad de volverme a enfocar en mí, en cómo puedo yo sentirme bien de nuevo, cómo encontrar mi espacio seguro, mi espacio de estabilidad, entendiendo que en mí están las herramientas para hacerlo como en cada uno de los seres humanos en este planeta pero entonces para mí, en mi proceso en mi propio razonamiento ¿dónde estoy ahora? y para eso necesito limpiar y darme mis espacios de no estarme borbateando con tanta información y también saber que hay muchísimas cosas demasiadas cosas que yo no tengo control y que en realidad en lo que me tengo que enfocar en este preciso instante es volver a retomar control sobre lo que sí tengo control bueno, el 100% de las veces tal vez no, pero la mayoría ojalá que sí es control sobre mí misma, sobre cómo me estoy sintiendo qué estoy pensando, eso es en lo que sí puedo volver a retomar esas riendas, y bueno, entonces hoy es como volver a, a, a darse ese espacio para volver a reconocer ese poder que hay en mí. Entonces, para poder cuidar de mí y poder retomar ese bienestar que he estado como fluctuando mucho y entender que cuando yo me cuido de mí misma tengo toda esa estabilidad que puedo compartir y ayudar a cuidar de los demás. Entonces no es solo un favor para mí, sino es un favor para mi familia, para todos los que viven conmigo e incluso para todos los con que yo me relaciono y hasta la humanidad entera, entonces es algo muy importante que todos deberíamos intentar hacer de volver a retomar las riendas de mi bienestar entonces, ¿cómo volver a retomar eso? el primer paso de todo, todo, todo esto es ¿cómo eh, cuido yo de mi estado mental? ¿dónde anda mi mente? ¿cómo está mi mente? Entonces, dándonos cuenta, digamos en este momento, yo se me llenó en, en este mes que hemos estado en cuarentena mi memoria del celular la he tenido que estar borrando y borrando y borrando cosas porque hemos compartido por WhatsApp cantidades de videos, de audios, de cosas, que está bien, uno sí necesita informarse, uno necesita tener el material suficiente para tomar decisiones de, ok, en este momento el gobierno dijo esto, en mi país está pasando esto, en mi pueblo está pasando esto, en mi casa yo debería estar haciendo esto, entonces para mi familia tengo que hacer esto, es necesario informarse de fuentes confiables, porque también hay demasiada desinformación allá afuera, y si yo estoy escuchando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, no, hay demasiado caos y bulla adentro de mí, y no voy a poder tomar control, porque otra vez ahí adentro lo que reina es lo que yo lo meto, entonces ese estado va a seguir fluctuando así, entonces hay que hacer el espacio como de, de hacerse dosis, uno, diarias incluso puede ser ayunos días, días de ayuno de no, no, no necesito estar 24 horas del día sabiendo qué está pasando, y eso me ha generado un estado de ansiedad y una ansiedad que no necesariamente una la reconoce así totalmente como, ay estoy ansiosa, a veces es muy sutil genera como un estado de alerta que poco a poco cuando me siento no me, no me puedo sentir tranquila, mi mente no, se, no para entonces es que he estado influenciada porque estoy pensando y estoy totalmente sintonizada y conectada solo con eso, y no necesariamente con la parte de, de solución, sino es con el miedo en el que va a pasar, cómo vamos a hacer y además con el sufrimiento y la tristeza porque también yo a veces viendo las cosas, las historias y como uno dice, uy, mejor veo esto para saber cómo están, uno queda muy afectado de, de las cosas fuertes que estamos viviendo también los seres humanos en este momento, entonces para poder ayudar a alguien, si uno está triste y quiere que la otra persona esté feliz, no le sale, porque uno necesita volver a retomar su felicidad. Entonces, por eso, lo que yo he hecho para mí misma y lo que les recomiendo a ustedes en estos momentos es hacerse dosis, usted, seleccionar qué voy a ver, dónde lo voy a ver y, y ya, una vez al día, dos veces al día máximo y ya, no necesito estar siempre sintonizada. Y bueno, uno sí va a tener que hacer mucha, mucha, eh, selección y filtro en sus contactos que los demás están invadiendo en el WhatsApp, ¿verdad? pero también uno puede hacerlo he silenciado varios de los chats, de repente me salieron más chats ahora en esta eh, cuarentena y, y así darme yo misma mi protección mental necesito tener un momentito y, y no estar tan llena de bulla todos estos días de hecho es, es magnífico por ejemplo ahora a esta hora siempre pasaban miles de carros porque estamos en una esquina. Y es una esquina muy transitada, pero si ustedes pueden escuchar, no se oye nada. porque Hay restricción vehicular, la gente no puede sacar su carro después de las 7 de la noche. Entonces es parte de las ventajas de lo que podemos hacer. Es temprano todavía en la noche y hay silencio. El silencio que normalmente había de madrugada. Entonces es un espacio donde yo mismo puedo aprovechar y disfrutar de cosas que no sucedían nunca en, en, antes de esta situación. Y bueno, entonces con esto también es saber que me puedo sintonizar o conectar en algo muy diferente para crear aquí dentro una experiencia tranquila, porque es volver a retomar la paz en mí. Entonces sabiendo que toda esa influencia es, digamos, como me estoy sintiendo, lo que estoy pensando es un reflejo de todo lo que he tomado ahí afuera. Entonces, en este momento es una limpieza, una limpia profunda de todo esa bulla, para poder volver a crear un espacio, a crearme mi, mi dimensión tranquila, aquí primero. Entonces, también es saber que a veces muchas de las cosas que estoy poniendo atención son como chismes. A la gente en estos momentos, y a todos, por ejemplo, tenemos sueños extraños, nos cuesta dormir y estamos tan ansiosos que empezamos a pensar muchas, muchas, muchas cosas y la gente escribe y comparte ideas, cualquier idea. Y como todos empiezan a hablar de esa idea, al final se vuelve casi como un chisme grande de, de teorías y de cosas que salieron nada más de, de un estado que uno creó de ansiedad. Y alimenta ansiedad y otros se alimentan de ansiedad, ansiedad y se hizo una bola de nieve. Entonces, saber que eso, que ya de por sí nació, tenía semilla de ansiedad, va a dar alimento de más ansiedad a mi mente. Es saber que yo estoy alimentando con ansiedad y por eso necesito dejar de, de, de comer ese alimento ansioso. Entonces, primer paso es saber entonces... Si no puedo salir afuera y si no, ya, ya me tomé mi dosis y sé cómo estar protegida hoy, cuántos casos hay, dónde no hay que ir, lo que el gobierno dijo hoy, ok, un shanti. Ya tengo mi dosis de, de esa información externa, no puedo salir, así que ahora voy a ir hacia adentro. Voy a ir a explorar todas las cosas que en realidad el alma sí es. Porque es muy interesante, estaba comentando también... Eh, anteriormente y el sábado que estuve reunida con, con otro grupito de personas, que en este momento es muy muy interesante también ver que uno va realmente entendiendo las cosas que son lo más indispensable, las cosas que sí son soporte para la vida, en realidad lo que el cuerpo humano necesita para sostenerse, incluso para el trabajo. Y como el cambio trae muchas cosas, antes siempre me dolían mucho los pies porque tenía que trabajar mucho de pie y ahora siempre usamos ahora en, en, dentro de la casa unas, unas pantuflitas cómodas, entonces ahí yo tenía un montón de zapatos de trabajo que en este momento están ahí, que eran un poco mi foco de atención porque me empezaron a llamar a atención los zapatos, zapatos brillantes y todo eso que está saliendo ahora y tenían que ser cómodos y y de repente ya todos esos zapatos están ahí guardados y no me los he puesto en un mes y medio. Entonces no era algo indispensable para la sobrevivencia de, de, de, de mí. Entonces también saber que con unas sandalitas únicas, comoditas, uno puede estar bien tranquilo. Y tantas cosas que uno antes sentaba, daba por sentado que ahora incluso yo trabajo con adolescentes. Y ellos mismos siempre decían que así su fascinación era, bueno, ya poder tener y estar jugando todo el día eh, conectados con sus juegos en línea y, y jugando con sus amigos y así, y que ahora lo hacían tanto que ya se aburren, <risa> que ya dicen que no se sienten productivos porque pasan jugando todo el día, y ellos mismos después de haberlo añorado tanto, y ahora que lo tengo ya, ya no me gusta, <risa> ya quiero salir, quiero hacer otra cosa. Entonces, es entender cómo uno va descubriendo en esta situación las cosas que sí verdaderamente son importantes y darle ese valor especial y, y es parte de mi aprendizaje de ahora, de, de ver esta nueva realidad de, que me va despertando la conciencia a cosas que yo no había puesto atención, por estar tan a la carrera, tanto tiempo eh, yendo de trabajo, volviendo al trabajo, poniéndole atención a tantas cosas de afuera que en este momento no están, que puedo volver a escucharme y a, y a entender y ver cómo es todo lo que hay en mí que puede volver a surgir, que yo ya no estaba poniendo atención por estar sintonizado en tantas cosas externas. Y saber que, que adentro de mí, que aquí, en mi viaje interior, hay mucha paz. Parte de los ingredientes esenciales del ADN, del alma, son cosas tan lindas, tan... Eh, maravillosas, tan adaptables, tan amables, tan felices. Y cuando uno las va descubriendo, es como que se va reactivando la felicidad también. Uno vuelve a retomar esa alegría de, de estar vivo. Y con la alegría y con la felicidad también hay un efecto físico. El sistema inmune se, se fortalece. Entonces, no solo lo mental, emocional, sino también lo físico. Es un, un bienestar total, general. Entonces, ahora más que nunca, eh, tenemos que hacer ese eh, viaje interior a descubrirme todo lo que lo que vuelve a darle significado, a darle sentido y darle fuerza a, a por qué estoy existiendo. Si yo estaba existiendo solo para un trabajo, un salario mensual, unos títulos y ya está en, en otra sintonía, entonces me doy cuenta que soy muchísimo más que solo eso. Ahora, eh, quería llevarles entonces a hacer un ejercicio, nuestra primera práctica, que es de cómo ir retomando esta etapa de volver hacia adentro para ir retomando esa paz. Entonces, este primer paso se llama el sintonizarse y relajarme. Entonces, para eso necesitamos soltarnos físicamente. Y bueno, yo sí he estado todo el día sentado frente a la computadora, entonces quería que hiciéramos un poquito de estiramiento, ya que están ahí. Estamos todos tranquilos. Estiramientos en la silla también son válidos. <ríe> eh, cualquier tipo de, de, de ejercicios es bueno para reactivar la circulación. Y bueno, ahora también que estamos todos en las casas, hay muchas diferentes opciones en, en YouTube, gratis, y diferentes videos donde uno puede... Estar ejercitándose y estar ayudándole a este cuerpo que, a que se vuelva a tener mejor condición también. Entonces vamos a empezar, vamos a hacer solo la parte de arriba porque ustedes solo pueden ver la parte de arriba. Entonces primero con la respiración, inhalo y exhalo. Vamos para adelante. aquí voy a inhalar y separar más las costillas exhalo para el otro lado y ahora vamos a soltar un poquito la cintura Levantamos el brazo, bueno, el mío es el derecho, creo que es de ustedes, el izquierdo. Y vamos a llevarlo a la rodilla contraria que haga palanca. Este brazo se va para atrás y vamos a torcernos toda la parte de arriba. Tomamos un poquito y ahora la mano contraria hacia la rodilla esta va hacia atrás y vamos a ver hacia atrás Un poco las muñecas que han estado mucho rato y ahora uno de los que más ayuda a soltar es primero tensar, inhalar, tensar y cuando exhalamos soltar todo. Lo vamos a hacer tres veces. Entonces, primero inhalar fuerte, tensarlo para arriba y soltar. Ok, vamos a hacerlo. De nuevo. Inhalo. Y exhalo. Y una vez más, inhalo. Y ahora con los hombros. Inhalo arriba. Y exhalo. Una vez más, inhalo. Y exhalo. Vamos a mover un poquito los hombros para ir soltando también las tensiones. Que se acumularon ahí, las posturas, ok, ahora sí, Marían va a poner musiquita suave, y busquen una postura que sea confortable para ustedes, espalda recta, la cabeza alineada con los hombros, mueva un poquito la cabeza para soltar el cuello, Y ahora voy a dejar mis brazos que reposen tranquila y suavemente a un lado de mí, y voy a buscar algo en que enfocar mi atención. Dejo que mi mirada encuentre ese punto focal arriba un poquito al nivel de mis ojos y por unos instantes me concentro en percibir los colores la textura y la forma que escogí. Sintiendo que mi mente, mi corazón, vuelven a estar aquí conmigo. Voy hacia adentro. espacio seguro a mi lugar de bienestar donde soy todo lo que siempre sigo respiro profundamente Y siento el cuerpo poco a poco relajándose sintonizándose aquí dentro me sintonizo y puedo volver a sentir como todo en la vida fluye. Sentir el tiempo segundo a segundo en su flujo eterno. Como un segundo viene y luego se va así todo en esta vida, igual que este virus, viene y se irá en algún momento. El flujo de este tiempo nunca deja de correr. Así siento que lo que sea que vivo hoy, aprendo, me adapto y sigo fluyendo. Ahora es el tiempo para mí mismo. Tiempo de sintonía y poco a poco voy a llevar mi atención a mi respiración, inhalando profundamente. Exhalar, sentir como el cuerpo, poco a poco, se va relajando en cada inhalación. Siento esa frescura tranquila, en calma. Llegando a cada rincón de este cuerpo, ayudándome a relajar, a soltar cualquier tensión. Inhalo y exhalo tranquilidad. Presto atención a cómo se siente el cuerpo. ¿Dónde hay tensión acumulada? ¿Qué rincón de toda esta maravillosa maquinaria necesita relajarse? respiro profundo permitiendo que esta energía de paz armonice cada rincón inhalando y exhalando cada vez más profundamente calma llego a sentir el cuerpo completamente Respiro de nuevo profundo, tranquilo. Y ahora puedo sentir cómo están mis emociones. Estoy contenta estoy tranquila y dejar que el corazón retome ese ritmo natural de paz en este espacio seguro poco a poco voy retomando con cada respiración, disfruto del silencio y puedo despertar en mi propio corazón. calma serenidad y respiro profunda y ahora voy a sentir cómo está mi mente está clara está limpia, puedo enfocarme y concentrarme en este pensamiento de bienestar. Y la mente, como mi aliada, como mi amiga fiel, Ayuda trayendo imágenes de luz, de suavidad, de armonía. espiritualmente sentí que esta experiencia de conectarme con mi propia identidad de paz con el alma que soy yo más allá De la cultura donde nací, más allá del género de este cuerpo. conocerse a sí misma como esta conciencia cercana a la fuente suprema, a este océano de paz. aguas cristalinas esa paz limpia completamente mi mente y mi corazón me sumerjo en estas aguas y disfruto de este silencio Sintonizando mi corazón con el latir profundo de paz del alma suprema y sentir que al igual que yo el alma, todas las almas humanas, todas las almas de los seres vivos tienen esta misma capacidad siendo esa conexión no solo con la Fuente Suprema sino como siendo parte de esta enorme familia humana sentir como la paz es en realidad la naturaleza original de cada una de nosotras la almas. volviendo a tomar conciencia de mi propia capacidad, más allá de solo lo que puedo hacer a través de este cuerpo. Yo voy Cuando a este vehículo le llegue su hora, seguiré existiendo. Porque siempre he existido. Y siempre existiré. Puedo sentir la enorme estabilidad que se siente ahora en mi mente y como el océano de paz reconforta mi corazón y trae luz de esperanza y fuerza para y para todas las almas humanas, siento esa luz rodeando al planeta, iluminando los corazones, despertando a las almas sentir esa conexión con la fuente y con las almas, y sentir que aunque las condiciones se vean inciertas, el panorama esté oscuro como la profunda noche basta solo un pequeño brillo de esperanza para que disipe esa oscuridad en mí así dejo que esa llama de amor Encienda una luz intensa en mí. Que tome fuerza. Ilumine totalmente mi ser. Sintiendo que soy capaz. Y que aunque ahora parezca oscuro. Es la oportunidad de despertar a este nuevo amanecer, a lo que realmente es importante, escucharme, entenderme y sanar. soltar lo que no puedo controlar y retomar mi corazón mis pensamientos mi vida en cómo la quiero disfrutar y así poco a poco Totalmente estable y tranquila. Vuelvo a sentir mi cuerpo absolutamente tranquilo. En calma. Om ¿Cómo se sienten. ¿Qué tal les fue? Bien, entonces la recomendación es hacer estos ejercicios, estuvimos como unos 20 minutos, yo creo. Un poquito más, 25. Pueden hacerlos más cortitos si gustan, pero tres veces al día. Porque igual ahora que hay que comer más siempre y hay que ser como más consciente de cómo mantenerse bien físicamente. Ese va a ser el alimento que voy a estar dándole al alma, a la mente y al corazón. Entonces, hacer tres veces al día sus espaciecitos de tranquilidad. Y también, eh, cómo volver a, a alivianarme, porque yo siento que todo esto nos ha hecho pesados. Llevamos muchas cargas emocionales, muchas cargas mentales. Entonces, parte de, de la práctica de ir volviendo a retomar esa paz es volviendo a saber que parte de lo que es natural en mí es estar alegre, estar feliz, por eso cuando estoy con miedo y estoy triste se siente tan pesado y como que le resta la energía vital a lo que soy yo, entonces tomarse sus espacios también de hacer cosas que son entretenidas para uno, que le ayudan a, a sacar parte de mí que, que normalmente no expreso, por ejemplo encontrar media horita, un espaciecito de, de hacer algo artístico, bailar, ahora aprovechar que nadie me va a ver y yo pongo mi música bonita y, y bailo un ratico. O si me gusta hacer algo de, de arte, pues, una hora de estar pintando o estar dibujando. Ahora tenía una amiga que me enseñó que estaba dibujando lindísimo, dijo que está siguiendo unos tutoriales de YouTube que también hay, uno puede encontrar muchas cosas ahora de cómo se hace todo, está ahora disponible a un clic de distancia, entonces incluso aprender a dibujar, si uno no tiene tanta habilidad, ahora hay técnicas y ella me enseñó los dibujos que ha hecho y antes ella no tenía esa habilidad, y pues la ha desarrollado y eso es como que la mantiene también liviana, o si a uno le gusta cantar, le gusta tocar algún instrumento, hacer algo más que me saque de todo este ciclo de, de estar pensando, pensando, pensando, es alivianar y expresar cosas que hay en mí, que, porque poder volver a entrar en contacto con otra parte de mí, que también es necesaria que volverla a, a descubrir. Y con eso también, entonces, eh, aprender a, a sonreír. Digamos, hay cosas muy tristes y cosas muy fuertes, y uno no se va a poner a reír, a, a decir que no están pasando, pero también a, a entender que cuando me mantengo liviana liviano, eh, puedo traer eh, y la, las cosas digamos sonriendo tranquilo, feliz se hace más llevadero y que igual vamos a atravesar digamos está el camino, todos vamos a pasar por aquí y vamos a salir al otro lado pero uno decide cómo, cómo transitarlo, y uno puede estar cargado, enojado, amargado desesperado <risa> o uno puede hacer sus ejercicios y su alivianamiento y pasarlo, eh, pasarlo alegre y contento y así ayudar a otros a que estén mejor porque lo que uno le ayuda a recargar bueno y no, no de forma como cínica diciendo Todo está bien, jaja y ya no, verdad porque estamos pasando situación muy fuerte pero saber que se puede hacer tranquilo y feliz incluso y con eso uno también ayuda a otros a a tomar un poquito más de fuerza y a estar como más centrados en lo, que, en lo que queremos vivir, no en lo que no queremos vivir. Entonces, con eso quería hacerles de último, no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa. Entonces, hacer un último ejercicio de, de paz, si quieren. Vamos a hacer una... Entonces, también volver a traer creatividad. El ser humano es demasiado capaz de hacer cosas muy diferentes y si uno aprendió a hacer solo una cosa y uno dice que eso es lo que soy yo y ahorita no tengo por ejemplo opción de trabajo por Costa Rica que, bueno no sé de qué países están ahora escuchándonos pero somos un país que dependía mucho del turismo y ahora no hay ni un turista entonces eh, he tenido amigas y muchos de mis contactos también trabajaban en turismo y familia incluso y es como volver a retomar en, en qué otra cosa puedo hacer, que, hay, que uno tiene capacidad de hacer muchas cosas, pero como se enfocó en una, nos olvidó todo lo demás que uno también puede hacer, entonces esta es la oportunidad de, de ser creativo, de volver a despertar todo eso que uno también tiene para, para ofrecer, entonces para eso ayuda este próximo ejercicio, entonces este es descubriendo la paz. Se sentado de nuevo, respirando tranquilamente, vuelvo hacia un viaje interior, donde poco a poco La mente me trae al más hermoso lugar, aquí dentro, donde nada ni nadie puede hacerme daño. Aquí, en este instante, existe el más dulce silencio. Ese silencio que es amplio, ese silencio que sana. el silencio que el alma tanto necesitaba y aquí dentro en el mundo confortable y seguro yo lo que soy y lo que siempre sido volver a escuchar en paz en una tranquilidad natural lo que yo mismo tengo que decirme en silencio burbujeante envuelve a mi ser completamente y en esa claridad que ha dejado en mi mente el alma vuelve a descubrir que soy. Esta enorme belleza de cualidades. Yo soy totalmente flexible. Al igual que el agua líquida, se amonta cualquier y el recipiente en que se vierta yo el alma soy tan flexible como el agua me adapto me acomodo sin ningún tipo de resistencia no hay nada que la vida traiga a lo que yo no me pueda adaptar y puedo sentir que en mí hay tanto por dar el alma que soy su profunda capacidad de adaptarse. También tengo tantas cosas que expresar, que aportar, tantas capacidades. Segundo a segundo, la vida me enseña aprendizajes profundos sobre mí mismo, especialmente ahora, es mi oportunidad como un paréntesis en mi historia, un permiso para volver a descubrir y a enfocarme lo que soy, lo que anhelo y lo que puedo dar, volver a sintonizarme con lo esencial. Esa esencia original, hermosa Que hay en el alma Y dejarla florecer Dejarla expresarse Y vivir Vivir desde adentro Vivir desde lo que soy sintonía con una armonía total entre lo que siento pienso y expreso y así muy bien sabiduría de amor solo tengo que volver a sintonizar mi conciencia en esta energía espiritual que soy y así percibir sola, sola, y con su compañía no hay nada que no sea posible. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que hayan experimentado estar más tranquilos y retomando esa fuerza de paz natural en cada uno. Y bueno, y compartir esa paz con los demás es muy importante en este momento también. Entonces, háganse un rinconcito tranquilo, ahí si sí pueden, si tienen la oportunidad, donde sea que estén, para que vayan a hacer sus Prácticas tres veces al día ahí y se vaya haciendo más fácil, que se cree esa atmósfera en ese espaciecito.